Bueno, señores, y ya, esta noticia le va a encantar a Néstor. A mí no me gustó mucho. ¿Por qué? No, porque pero yo... ya él tuvo los juegos que tú querías que él tuviera. No pero... ¿Y cuál es la... Hay que hacer hace? un ejemplo, señores. La gente debe a que... aprender a respetar. La Lidón por fin le confirma la suspensión. ¿Ah? El mejor, Franklin, cronis, el mejor cronista para, y narrador de este El país. mejor cronista pero un narrador. irrespetuoso Porque hay que tener ética Y él trabaja para la Lidon eh, Tiene que respetar a los toros Y no lo hizo, le faltó el respeto Pero a le esa pido No basta con pedir disculpas Porque si yo te mato un hijo y te pido disculpas No es suficiente la Comisión de Apelación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ratificó la suspensión por dos partidos y una sanción de 25 mil pesos al comunicador Franklin Mirabal. La Comisión de Ética y Disciplina de la entidad rechazó la apelación realizada por el popular narrador de los Tigres del licey Mirabal expresó en el show del mediodía que la clasificación de los toros del este a la serie final era un colapso para el béisbol. Precisamente el señor Franklin Mirabal no es un simple tercero ajeno a los intereses de la liga de béisbol y a los equipos de la misma, ni es un comunicador extraño a todo el engranaje de la Lido, sino que es un empleado de la cadena de transmisión de los Tigres del Licey, lo que con sus declaraciones dentro o fuera del terreno en las condiciones en las que la hizo, afecta sensiblemente a los intereses de la liga y especialmente a uno de los equipos que disputa la serie final del torneo actual, como lo es los Toros del Este, los cuales enfrentan al empleador del señor Franklin Mirabar, los Tigres del Licey. Uh, está ¿Tengo muy bien suspendido, uh, Además, a mí me pareció muy Poca la suspensión debieron suspenderlo por más partidos y ponerle ocurrido. más dinero de suspensión. Bueno. Suspendieron también el comentarista, hay que hacer ejemplo. el de, de, de, de o comentarista, creo, de los toros del este, porque hizo un comentario diciendo: como que. Eh, que le dio un pelotazo fue intencional. O sea, se pasó también de Frequito, igual que Frank. Independientemente o sea, de la hay, historia. Nadie, nadie lo menciona ese. ¿Por qué? Porque ese de los toros. Pero la gente en las redes sociales, lo que está acabando, ya van a Independientemente, de la, historia, ando, acaben, independientemente le, de la historia. No, que Independientemente de la historia de los dos toros. Si tienen juegos play ganados play o no, si han ganado los torneos. Oh, son ahora. un <risa> equipo. Y ese equipo tiene nativos nuestros Para que mí. juegan. Fuera de aquí, en grandes ligas, en doble en donde sea. Se Pero me van televisión. a dejar hablar, hasta diablo. Deja hablar. Qué bonito. José Luis, ven, siéntate aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. ay eh. te, trae tiene, te trae contrario contigo. La Dale, contrario. sigue, sigue, sigue. Siéntate aquí, José Luis. Ya. Sigue, sigue, entonces. Señores, hay que respetar. Los toros celestes Este tienen nativos okay. que son orgullo nuestro, jugando uh, en grandes ligas, doble uh, A, triple A, donde sea. Y se le debe respetar. Porque ellos también tienen sentimientos okay. y juegan de esa franquicia. porque hay que faltarle respeto a ese okay. equipo? Está Está estoy de acuerdo. Raramente ah, okay. estoy de acuerdo con Liz. Ahora. De <risa> ustedes tienen razón en lo que ustedes dicen. <risa> pero la final de, de, de la Liga Iberia va a estar aburrida sin Franklin Mirabal. Dije yo. Va a estar aburrida la gente, no cambia. le gusta. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Cómo diceita? ¿Cómo le gusta? Pero que hasta los hasta no. los mismos contrarios vamos para relajarlo, porque no. si pierde le gusta y, y ojalá que además no. le cueste también los partidos. Nada de lo que tú, tú digas va no a cambiar esa sanción. <risa> ojalá que Olvíate no lo cambie eso. los eso sí partidos. Verdad. Nada de lo que yo diga va a cambiar la sanción. No, Pero... no, no fuera de coro, eh, el hombre tiene su cocida y la gente le gusta a su fanático pero a mí, sí. No, me gusta. no pero no tiene que faltar el respeto al la otra franquicia. Sí, porque él no lo hizo en el juego, Lisa. Él lo hizo en un programa. No importa donde lo, no, lo, lo haga, en él, el baño, él no él importa. Él es un empleado. Tú, tú, que tú no digas una cosa en este programa, pero ve, dilo en el de Roberto. Bueno, no es lo tú, mismo. Bueno, tú trabajas para la planta. Exacto. Pero yo creo que él pidió disculpas. Entonces va a estar aburrida la final. Que esté Que coja ahí de, la de la su aburrido, casa. Eh. De su casa eh. lo va a Debería ver, güey. Eh. Deberían más días y va ponerle más dinero. Aburrido. Ahí no tiene que estar dando seguimiento. Espérate que oye, sí. Franklin habló un en la final de, la, de las águilas y llamando a, a, lo, a los líderes de la lidón. El hombre está ahí. <risa> <risa> El hombre está ahí. Está habló. La gente no tiene que comenzar a inquietar este, que está la lidón. Eh, Franklin hablado, está ahí. Habló. Hablado. hablado, hablado. <risa> yeah.